Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y en este Steam Nets Fest. Pues hay muchos demos, demasiados demos para probar. Hay tantos que yo creo que a nadie va a poder llegarlos a probar todos. Y sé que muchas páginas recomiendan pues, los más esperados, los de empresas pues, AAA y todo. Pero sabemos que siempre hay que valorar también el trabajo de los de desarrolladores indie, que especialmente en nuestros países de Latinoamérica... Ya que pues somos una comunidad que consume muchos videojuegos. Y me puse a buscar qué juegos de Colombia estaban saliendo para este Steamness Fest. Y no sé por qué, pero no encontré ninguno. No sé si no supe buscar. Me tocó por Twitter buscar como las tendencias de la gente misma que estaban diciendo Jueguen mi juego, jueguen mi esto. Y encontré solo este. <risa> eh, se llama Save 2020. Sí, ¿Sería así? O... Save 2020 o Save 2020 eh, sé que este juego es desarrollado por una empresa que se llama Alban Games pero no sé de cuántas personas es no encontré mucha información sé que es de Colombia porque en dos, dos páginas donde busqué decía Colombia y Bogotá, Colombia en Twitter es, dice Colombia entonces por descarte pues coloco que Colombia y va a pasar como videojuego colombiano ¿Qué descripción hay sobre Alman Games? Tampoco encontré mucha información. Y sobre el juego sé que es un Run and Gun. Sí, entonces pues vamos a jugarlo porque la idea es probarlo. Y estoy ansioso, también espero poder probar otros videojuegos también latinoamericanos eh, de este Steam Ness Fest. Presiona Enter o pausa para saltar. Marzo 18 del 2020. Ese no fue el día el que todos nos confinaron Que o a todos nos mandaron para las casitas Bueno, es de noche ¿Aullan los perros? No sé quiénes aullan Hay una fogata en el bosque De pinos Lo más probable es que sea un bosque bogotano Uy, hijo ¿Eso no hay un zombie o qué? Sí, sí, sí, allá en el fondo hay algo. No sé tampoco desde cuándo llevan trabajando en este proyecto, pero creo que desde el mismo 2020. Ah, así que, y si es una sola persona, pues tiene lógica porque es mucho tiempo. Uy, un venado, zombies. Bueno, ¿qué? ¿Cómo le disparo? Ok. Arquero, algo no está bien. Necesito encontrar... A... No sé qué significa esa palabra. Está haciendo que la gente sea... se conviertan en zombies y monstruos. Ey, arquero, pon atención. Sí... ¡Uy, pucha, ¿Cómo es eso? Presiona A y D para moverte. Bueno, yo aquí yo lo estoy haciendo con el control. Presiona espacio para saltar. S para... S para crunch. Presiona J para fuego medio y alto. Bueno, eso sí ya lo sé. Y presiona WJ para tiro vertical. Si tú quieres usar el gamepad... Eh, revisa, pausa y ayuda. Ok, para saber cuáles serían los botones, ¿no? Sí, porque acá no tengo claridad de qué botones puedo usar. Bueno, sé que con el, un gatillo corre. Con el otro no hace nada. Con ese tampoco. Con Y no hace nada. Solo dispara eh, con los otros que... Ah, ahí, ahí, por ejemplo, dispare. Ah, bueno, ahí dispare hacia arriba. Con el mismo de... No, pues no, no hay más botones, pero vamos a revisar el menú, el, el Help, Game, Keyboard, Gamepad, Movimiento, Jump, Crunch, Ok, Sprint, Pausa, Fuego Medio, Fuego Alto, Fuego Vertical y Habilidad, pero habilidad no me han dado, ¿no? Bueno, vamos a ver Lo bueno es que, al parecer las flechas son infinitas, ¿no? Dice uh, Dice que ellos me van a atacar si me ven, ¿no? Uy, ¿se necesitan tres flechas No se le puede recoger nada, bueno listo esto qué? ¿Puedo saltar sobre esto? No, pensé que podía Ah, esto era para pasar por debajo, qué chévere <risas> Muy interesante, muy ingenioso ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, son tres flechas que les tengo que pegar bueno qué puedo ir diciendo el juego tiene un estilo pixel obviamente ya lo están notando no obstante hay diferentes como uy no no no y ese bicho se parece a esos de call of cthulhu tienen ese esa que esa esa forma que siempre se han, se han planteado esos, esos personajes bueno tiene tres seis siete como espacios de vida eh, ah bueno, decía que era un pixelar. Mm, está interesante, aunque obviamente veo. Uy, no, espero que se quedó atrapado. Veo, por ejemplo, que el pixelar del fondo es más grande que el de los detalles de más adelante. Incluso el personaje destaca más. Uy, no, pero de ahí como uno salta, está difícil la parte del salto. Bueno, ahí me dio una poción. Excelente. Bueno, muera ese zombie. Ah, esto sí fue madre del rayo láser. No. No, no, no. No, me van a matar. Ah, bueno, mire que las, a los zombies también les hace daño las hierbas estas. No, pero ahí ya me jodió. No, ya me jodió otra vez. Uy, no, está difícil Uy, por fin Me da cosa y no botan nada Pero Aquí al parecer se pueden... Espera, a ver Por acá veo que se movían las matas cuando yo saltaba Ay, miren, yo me puedo Usar los árboles para impulsarme en mi impresión O él o o salta así de alto No No Los árboles lo llevan como a saltar más alto miren, o será un bug bueno, no importa ahí vamos evaluando cosas del juego siento que hay unos aspectos gráficos muy bien elaborados pero ahí siento que hay otros que faltan pulir no sé, el arquero por ejemplo está muy bien bonito, bien planteado pero siento que no está tan pulido y por ejemplo si uno compara el, el arquero con los zombies también se ven muy diferentes y aquí qué Ah, tenía que golpearle con la flecha al árbol Uy, se me cayó encima Uy, pucha. Ay, por fin una poción Mira, por ejemplo con este árbol Si no puedo hacer lo que ahorita hice con el otro árbol De saltar alto Uy, lo bueno es que las pociones curan harto Ah, miren Bueno, hay cosas que sí tienen lógica aquí Las, las matas con espinas no solo me hacen daño a mí Le hacen daño a los zombies Y las rocas también los detienen Uy bueno, al menos ya me lesé los patrones a estos tontos. Necesitan como cuatro tiros. Y los zombies necesitan solo.. Bueno, este se mató. Ah, pero la ¿verdad es que yo puedo correr? O sea que corriendo y saltando sí puedo. Bueno, perdón. Podía superar la barrera de espinas. ¡Ay! Puedo matar. No, ese conejo está herido. ¿Es un conejo zombie o lo maté? ¿Puedo recogerle algo? ¿Qué fue lo que botó ahí? No, se murió. O sea, los conejos... Yo puedo matarlos, sí. ¡Ay, hijo de puerca! Y, y a los... ¡Ah! Y a los venados también. Pero no les puedo quitar nada. No recojo algún material ni nada, ¿cierto? ¡Uy! Acá hay un man crucificado. ¡Uy! Se, se prendió fuego. No, no me diga que es algún jefe. ¡Ah, no! ¿Y esto qué? ¡Ay! Llegué a... ¿Esto qué es? ¿Una persona? ¡Ah, con...! con traje de de soldado arquero. Ey, ¿quién eres tú? Caballero del caos. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos estando aquí? Algo así. Yo soy el caballero del caos. Mmm. Para que te enteres, no sé cómo se interpretaría esa frase. Tú no puedes entrar a las cuevas. Vuelve al lugar de donde viniste. Yo, puedo, yo no puedo hacer esto. Yo necesito pasar sin importar qué. Algo así. Mi orden es que no permita que nadie entre a la cueva. Así que... Uy, se va a enfrentar a mí. Prepárate para morir. No, no, no. Si sí, es como el primer jefe, ese sí es el verdadero primer jefe. No. Ah, mire el hijo de madre como tiene estrategia tan buena. Uy. Uy, pero está, está bueno echarle ojo a los patrones, está muy bueno. Oiga, pues le digo que de todas formas la, la idea del juego está muy chévere. Y todo lo que plantean aquí está muy chévere. Que requiere un puli una pulidita gráfica de pronto. Aunque aún así, ya es un juego que vale la pena. Pues obviamente, de todas formas no sé cuántas personas están trabajando en él. Y uno entiende todo el trabajo que implica este proceso. ¡Wow! Se convirtió. ¿What? ¡No! ¡Uy! Recuperó más vida. ¡No! ¡Ahora saca... acá! Saca llamas. No. ¡Uy! Me hizo daño. No. Ja, ja. Ah, le bailo. Mire como ¡Uy! Uy. Pero ya no le hago el mismo daño. Uy. Ahora sí me hizo daño, a mí. No. No, no. No, no. No. Estoy que estoy que me muero. No, no, no, por favor. No, está un poquito. Por favor, por favor, no. no, no, no, está un poquito. No, no, no, no, por favor, no sean tramposas. No, uy, no, yo. Me vi morir ahí, no sabía que este man se iba a convertir en un guerrero más poderoso. Eso sí estuvo muy bueno. ¿Esto es como que ¿Como una escena de la pelea? Pero no veo qué está pasando, todo está oscuro. Ush, muy buen jefe. O sea, yo dije, ah, ya lo vencí. Y, y cuando ya está poquito se vuelve severo... Severo monstruo. Bueno, Severo, jefe, o sea, más grande, ¿no? Me la puso difícil porque ustedes vieron que, que con un poquito, un par de horas después. A ver, a ver. Finalmente. este juego me hace pensar en algunos jueguitos así como con este estilo de, de arte eh, muy indie muy muy de, de, de años de trabajo de, de alguien que está haciendo casi todo el trabajo en un juego y me hace pensar en muchos juegos muy populares con este estilo así gráfico Pixelar, con diferentes tonalidades así como combinaditas eh, esto con personajes diferentes, como digamos, diferente en su diseño, ¿no? Es a lo que me refiero. Bueno, dice que con triángulo entro a la tienda. Ah, ¿puedo comprar cosas? A ver. Que con 4.000 puedo comprar una habilidad que es para curarme. O puedo subir stats del personaje. Uy, ¿qué hago? Dice, vida. Con poca vida, usa esta habilidad para ganar un gran porcentaje de salud. No, pues comprémosla. Y subámosle al personaje daño y, me, y velocidad. Ah, no. Eh, acá está démosle uno. Y listo. Ya. Mejoró. Ya somos unos cracks. Por ejemplo, si mantengo oprimido, él no dispara. Tengo que yo mismo dar el, el botón para, para que él dispare y valga la pena. Si no para él. Uy, ¿qué hice? ¿Cargando? <risa> tan, tan chévere esa escena de él arriba del... <risa> no, muy bueno, muy bueno el guerrero para ser el jefe inicial. Muy bueno me imagino que los demás también tendrán ciertos niveles así de dificultad pero interesantes finalmente las cuevas de la montaña necesito pasar a través de las cuevas así que yo podré así podré encontrar sí, la ciudad o llegar a la ciudad bueno use l para activar la habilidad a ver l Ahí estoy haciendo. Ah, L, o sea, oprimiendo el. No. ¿Con cuál de los botones del control se activaría la habilidad? ¿O será que es por lo que tengo toda la vida? Ver, ah, sí. Ni siquiera con el. Con el del computador puedo porque es que tengo toda la vida. Uy, ¿el agua que me hace? ¿Es mala o es buena? ¿Ah, no? Ah, pero aquí él pasa por encima del agua. Bueno, asumiendo que esto en verdad no es tan hondo, sino en verdad es bajito, es como un charquito, ¿si ¿sí ven? Solo que desde una perspectiva diferente pareciera es que fuera un laguito, pero no, aquí lo que quisieron hacer fue darle profundidad Como si en verdad fuera un charquito O bueno, o un, o un pase de agua así, pero muy pequeño, muy... ¿Saben que, Por ejemplo el diseño de las cubas me parece... Uy, miren cómo se desliza solo <risa> Me parece incluso mejor que el diseño del primer nivel, o sea el diseño del bosque Miren Siento que tiene como más vida Y que está más equilibrado los Tamaños de las cosas y todo ¡Uy, uy! ¡No! ¡No! ¿Y este gusano qué? ¡No, no! Bueno, ese se muere con tres de vida Pero ¿y el otro? Pero si sí, ese bicho salió de otro lado, ¿no? Bueno, estos todavía los sigo matando con 4 Así que mi daño es que ha aumentado mucho Uy, no, estos son muy rápidos Y también están 4 de daño Bueno, vamos a curarlos Ah, sí, sí, sirve la habilidad Y ahí se va cargando con el tiempo Me gusta, me gusta eso ¿Qué es esto? ¿Una pista? Solo un signo de admiración Miren cómo se desliza uh, Debe ser que estas cosas están Babosas Muere zombie, muere Muere zombie, muere Y hay uno arriba ¿Ese fuego qué? ¿Es malo o es bueno? ¿Será que se vuelve a prender? Ah, son obstáculos, ok, me gusta Miren, por ejemplo, esos obstáculos Y los colores utilizados aquí Maravillosos Este, este, este nivel me, me está gustando mucho El, Los colores Los colores también me gustan, porque incluso el personaje, que es verdecito, resalta resalta sobre ese fondo Me encanta Esto es algo, para mí que eso es algo Eso que está allá ah, No lo alcanzo a tocar, a ver Ah, no, no, pensé que era algo Resaltaba bastante ¡No! Ah, bicho y porquería Muérese Golpean duro a quitar uno y un puchito ¡Uy! Pero es que nacen de la tierra los hijos de puercas y son muy rápidos, no me dan tiempo ni de saltar, ni de escapar, ni de nada. Son, nacen de, eso nacen de acá, de estos bulbos. Y esto, esto cosa con cara, con rostro, que, por ejemplo, estos bulbitos son esos bichos, ¿no? Uy, uy, esta vez sí me calculó dónde iba. Muere. No, no, no. No pueden saltar. Vamos a intentar matar el otro, el que está allá arriba. Ahí le estamos cascando. Listo. Y ahora sí más fácil matar este. ¡Eso! Es difícil. Tiene buenos enemigos. Acá hay un bicho malo. Acá hay uno que van a hacer. Ahí van a hacer, ahí van a hacer. Lo casca uno... Y el bicho lo casca y después lo persigue Pero el tiempo de golpe es lento Porque solo lo pega, le pega uno una vez Mientras uno le alcanza a pegar casi cuatro veces Para que se muera Voy a recargar aquí para curar mi vida Porque siento que lo que se viene De pronto sea difícil Listo, vámonos Uy, otro bicho quemado acá Bueno, esto es, ¡Ah, ok! Los lugares aquí donde se encienden o se queman estos cuerpos son puntos de guardado. ¡Uy, uy! ¿Qué pasa aquí? ¿Otro jefe? ¡No me jodan! ¡No! ¡Uy! Esto sí es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. ¡No! ¡No! Es que el daño que hace esto es tremendo. No, es... ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo puedo matar a ese bicho? Tengo que también... Ah, ya por fin No, pero yo no creo que lo haya matado Solo se desapareció por un momento No sé, no me... De nuevo ese signo de admiración Pero no me dicen nada Es como si me advertieran de algo, pero... Da igual Por acá van a hacer ¡Ay! Flechas ¿Qué es esto? ¿Pero por qué me dan flechas y al igual no hay flechas? Ah, no, sí Flecha fuerte de hierro. Una flecha muy poderosa capaz de dice que me equipo. Ah, miren. Solo que las poderosas tienen si están por cantidad y las normales pues son infinitas. Ah, miren, ahora sí empieza a tener sentido las mecánicas del juego. Pues decía, que si fueran infinitas la flecha no bueno, pues entonces guardemos las duras para bichos duros, ¿no? Como el que ahorita nos enfrentamos Uy, acá ahora lava, esto sí es más poderoso ¡Ay! ¡Qué hijo puerca! Me equivoqué, botón Es piché, es que el de curarme Bueno, ¿y esto qué? Ahora entiendo el, la lógica, ¿no? El nombre de este juego es Run... Bueno, el tipo de juego es Run and Gun Corre y dispara Y si yo no uso el de correr, no tiene sentido Tío, este bicho, hijo de puerca ¿Qué es esto? No, no, no ¿Y cómo se supone que yo enfrente eso? No, me curo y corro A ver, curémonos, corramos Y vemos qué es lo que me está disparando Porque si es algo robótico, yo cómo lo voy a matar con flechas Pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale. Sí, no dispara ¡Ay! No, mentira, sí Sí es para... Pero... Pero no, no le hago nada No es mucho lo que le hago ¡Uy! Ok, ese es un tipo de enemigo que tocaría rotar con las flechas poderosas, porque si ¿sí vieron todas las flechazos que tuve que enviarle para que cayera, y es que no me deja pasar si yo no lo destruyo, o sea, es obligatorio destruir este tipo de enemigos bueno, otro aspecto a destacar la música, la música por lo menos en el primer nivel no no me no estuve como muy pendiente de ella pero en este nivel está muy interesante Son, eh, está como acorde también al, al nivel, es una música tensa, obviamente, es un juego run and gone, pero tiene aspectos no sé si llamarlo de terror pues no es terror pero sí siento que le metieron algo de, de ese horror cósmico pues porque esos bichos que se parecen a, a los de... Call of Cthulhu. ¡Ah! Sabía que algo iba a pasarme acá. Ok, otro aspecto a tener en cuenta. Estalactitas que caen del... Uy, hay algo acá. Ah, no. Otro fueguito de esos... Coloridos. Venga, si el zombie pisa eso se quema? Sí, se queman. Ok, es bueno saber y usar el entorno también. Eso me gusta, que el entorno también... Afecte a los personajes secundarios, ya sea malos o buenos. Me gusta eso. Me gusta estas cascaditas tan bonitas. Bueno, vamos, vamos. Ay, ah, jaja. Y que dijo que yo no estaba pendiente. Acá hay un bichijo de puerca. Listo. Venga, sí. ¿Qué me sé? Ahí está. Para que no joda. Todavía no me no me acostumbro a correr y usar la habilidad. Siento que uso lo. que usó mal el. el botón. Este es igual, otro, otro charquito con agüita, ¿no? ¡Ah! No, no, no, no, no, no. Aquí desde aquí le alcanzo a pegar a este. Pero me preocupa es el otro. Ahí le estoy pegando, ahí le estoy pegando. Si ¿Sí le está pegando. O no? Sí, sí, sí. Es buena mantener la distancia no, O a menos que sea un bug Porque si no, entonces ahí hay otra cosita para explorar ¿no? Otro punto de guardado Curación, pero estoy bien curado Esto dice que, ¿qué? ¿Que arriba? ¿Es una señal? ¿De que dispare arriba o qué? Uy, acá puedo saltar Hacer doble salto Pero no entiendo Solo otro punto de admiración Como es una señal este sí es un texto, dice Tú puedes encontrar los símbolos en las ¿Qué, qué, qué? Dice Tú puedes encontrar los símbolos En los símbolos Alrededor, bueno, a través de la cueva Selecciona los símbolos ¿Cómo que selecciona los símbolos? Ah, los que vi En el orden en que los vi Pues pucha, a ver Creo que el primero era un círculo Después otro círculo, ¿no? Y después esta flecha para arriba. No, denegado. Entonces este debe ser un chulito. Entonces este debe ser... No, flecha arriba no era. ¿Calavera? Sí. Y eso me da, me da apertura al este. Uy. Uy. Increíble, mire, tiene también acertijos Y tienen que ver mucho con aspectos del entorno Que yo ignoraba Ahorita pensaba que eran señales Pero no entendía su importancia Ay, jefe Ese sí el es jefe Arquero <ríe> ¿Qué demonios es esto? ¿O será bueno? No, esos ojos rojos no me dicen que sea tan bueno Uy, no, no es bueno ¡No! Gran demonio, bien ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ¿qué tenemos aquí? Ok, ¿qué tenemos aquí? Un humano puny. No sé qué significa puny. Ay, arquerito Este sí se ve más peligroso Creo que el guerrero hubiera sido mejor Yo no tengo comida y mientras yo no he comido y tú te ves delicioso arquero yo no tengo tiempo para gastar hablando sobre comida contigo necesito pasar no creo que me quieras dejar pasar gran demonio tú no te vas a ningún lado prepárate no, no, no, no, por favor no que sea algo chiquito No, no quiero No, si es un jefe, miércoles Eso me hace pensar en los Dark Souls Ay, Escucha. Uy, uy, ¿qué está haciendo? Vamos a usar No Ah, esos cosas la atraen No, él atrae, él atrae Con esos disparos No, ¿qué está haciendo? No, no. No entiendo, no entiendo, no entiendo algunas habilidades del man. Es que creo hay una estas bolas atraen, pero él también atrae. No. Bueno, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. No. Ya casi. Ay. Invocó, invocó un bicho de esos de ahorita. Mm, ahí sí si va a estar duro. No, me está trayendo. ¿Qué estoy haciendo? Ah, me gasté la. Rápido, rápido, rápido. Se está curando. Se está curando. No, se está curando. No. No Se está curando, malditos, no No No, no, no Uy, qué jefe tan complicado No esperaba que me saliera con eso A ver si hago play again Ok, puedo combatirlo Nuevamente, ¿no? Tengo que volver a entrar, abrir paso Sí, me tengo que volver a abrir paso que intentémoslo de nuevo. Entonces, bola. No. Chulito. Ay. Y flecha hacia arriba. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, no, no era chulito, era calavera. Uf. Bueno, yo sé que no voy a vencer a este jefe, pero voy a intentarlo un poquito más a ver si, si soy un poco más estratégico con lo que hago porque soy un tonto bueno vamos a pasar la conversación rápido que siento que eso sí también le falta poder pasarlas un poco más rápido porque eh, obviamente los mensajes van saliendo uno por uno entonces hay que esperar a que vuelva cargue y suba la imagen sería mejor que toda la conversación se diera aquí de una vez en esta misma pantalla y solo le dé continuar pero de una vez cambia la conversación sin necesidad de que salga otra pantallita pienso yo o que la pantalla no, no te, tuviera que morarse subiendo y bajando sino de una bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos va con high bueno esos rayos tengo que tener cuidado con esos rayos Es lo único que sé El, estos cosos estos negros, esos rojos que lanza, pues son rayos peligrosos. Esos rojos son, son peligrosos, así que hay que tener en cuenta dónde los va a hacer nacer para sí mismo no tener problemas. Entonces, a veces los hacen nacer donde uno está para que uno. Sé que incapacitado con daño. Ahí, ahí, ya le estoy haciendo daño. Ahorita va a hacer crecer el bicho de ese hijo de madre. Ahí lo va a hacer crecer, ahorita lo hace salir. Buster, me dice Ahí es donde me dice you Ah, es que las flechas de. No, no le hago nada de daño si, si lo dejo que se cure Ya entendí cómo es la cosa No, no, no, no pero tenía la curación Ah, bueno, Qué última pesado. vez Pero asumo que este es el jefe Como de la final de la demo Y no es difícil, realmente no es difícil Son como estos juegos donde requiere un patrón Y realmente me parece muy chévere el juego eh, Pero no lo niego Yo soy muy malo con estos juegos Donde los jefes son así A los Dark Souls pero pues obviamente uno, le, uno con práctica y conociéndole los movimientos una y otra vez, va, va haciéndole hasta que le gana, hasta que le gana. Pero no, está muy chévere. Este nivel me gustó incluso más que el primero. Lo siento mucho más elaborado, más pulidito, está muy bonito la verdad. Yo sé que el juego es un demo y no sé cuándo se tiene planteado si es este año salir, pero al igual al desarrollador, mis felicitaciones... Para cuando lo saque o a los desarrolladores, que espero que les dé el tiempo para mejorar lo que necesiten mejorar. No, no lo que yo haya dicho, yo solo doy mi opinión como jugador nada más. Pero esto el, en cuanto a gameplay, realmente. Oye, se quedó aquí bugueado. En cuanto a gameplay, les digo que tiene una propuesta muy buena. También acabo de descubrir algo: las flechas de. Las flechas de. ¿De qué? De, de hierro se tienen que templar para poder dispararlas o sea no se disparan solo tocando hay que mantener el botón para que así si hagan el hagan el que hagan el como se dice eso hagan el, el disparo no o sea son son flechas que hay que templar no no no que hay que templar y eso es la clave en esas flechas ahí es donde nacen estos bichos ay no pero yo estaba esperando a curarme no sé si hacerlo otra vez más es que está muy chévere el jefe en verdad no lo veo tan difícil solo si he roto esos bichos ya lo tengo voy a hacerle la cuarta vez la cuarta vez Creo que ese access, si, si, asumiendo que es la palabra en inglés de acceso, está mal escrita. No sé mucho de inglés, pero siento que está mal escrita ese access. O a menos que haya access y access. Y yo sea el que esté equivocado y no conozca las diferencias entre esas dos palabras. Esto, pero bueno, estoy muy contento con el juego. Está muy chévere. De verdad, si es colombiano y alguien me puede confirmar, les agradecería. Eh, pero sí está muy muy chévere y estoy contento de jugarlo me hizo acordar de uno también que estaba en desarrollo que no sé si lo han seguido desarrollando que también es como todo futurista tiene un, un estilo pixelar como este no recuerdo que tuviera jefes como este pero era muy de exploración había que hacer mucha exploración había lugares secretos bueno, por ejemplo, el rayo del monstruo si sí no le hace nada a los bichos, a diferencia de otras cosas del entorno que sí recuerdo que hacen daño, pues como el fueguito y esas. Uy, uy, alcancé Es que yo soy muy, yo no sé, yo me siento que soy una persona muy visual, pero son muy, no, no sé. O sea, por estar disparándole no le presto atención a otras cosas del entorno. ¿Cómo qué? Pues como cuando él lanza las bolitas o cuando va a lanzar los rayos o cuando va a lanzar tanta cosa. Ahí es, ahí es, ahí es. No los toques, cuidado. Es, es difícil, es difícil centrarse. Rápido, muérase, muérase, muérase, muérase, muérase, muérase. Listo, listo. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué ahora me está disparando? Esa bola ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a lograr! ¡Sí! ¡Morase, morase, morase! ¡Morase, morase! muérase, muérase, ah lo Se los dije que lo iba a lograr ¿Qué? ¿Mandó un ataque final y me mató? Pero ya estaba muerto. ¿Alcanzó a mandar algo cuando se murió y me, y me mató? No, no, no, ahí sí. <risa> Pero bueno, me siento feliz de haberlo derrotado. Pues bueno, amigos, me siento muy feliz de haber derrotado al enemigo. Estoy muy contento. Eh, el juego está muy interesante. Realmente sí atrae mucho, si ¿Sí se dieron cuenta como yo no me cansé hasta que venciera al enemigo entonces es muy atractivo en ese sentido o sea, es un run and gun así lo, lo, lo califican ellos pero yo le coloco algo, a, algo agregado que sería algo así como como este estilo de, de, de jefes souls con mecánicas así que complicaditas, que reviven, que recargan vida que tienen muchas más cositas en el entorno que lo hacen pensar a uno en que no va a ser tan fácil en verdad derrotarlo ¿no? Eh, pero tampoco es que sean tan difíciles ¿no? En un Souls uno siempre se enfrenta a un bicho Y siempre la primera, segunda, tercera Lo va a matar, en cambio aquí por ejemplo el, Lo que fue el guardia Pues si sí lo maté creo que la primera Pero casi me atrapa al final Entonces de verdad amigos Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse Y aprovechen el Steam eh, El Steam es Fest para que jueguen esta demo, para que jueguen muchas otras más latinoamericanas también. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.